Listo. Hola, hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí ya nos agarraron platicando tras bambalinas a Pau y a mí. Pues, ¿verdad? buenas tardes, bienvenidos a todos a una transmisión más de eh, Fram. Ya saben que vamos a estar compartiendo a lo largo de todos estos meses. Buscamos compartir cosas interesantes. Como les dije en el año pasado, vamos a ver eh, o vamos a conocer a diferentes personas. Y hoy la verdad es que estoy muy contenta porque, como les decía, ya hasta, hasta antes de entrar en vivo, estábamos charlando un ratito y creo que va a ser una plática bastante, bastante rica, en donde vamos a poder conocer una parte importante que es la literatura, ya Pau me va a, a corregir, entonces, pues quisiera presentarles en lo que se van conectando todos, y para ponerlos en contexto, les presento a Paola de ella es orgullosamente... Franco, obviamente, egresa de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, <coughs> perdón, de Ciencias de la Comunicación, hace unos añitos, como ven, está muy joven mi querida Pau, y la verdad es que es una de nuestras alumnas destacadas, alumna que en su, eh, se, se, su trayectoria estudiantil, en su proceso por la escuela, eh, se destacó precisamente por esta pasión, por las letras, por, esta, eh, por este gusto, por este amor a escribir. Pau... Ahí donde la ven, tiene dos libros de su autoría y platicando hace un momento, comentaba que bueno ha, ha participado también en otros, ya nos contará más adelante, pero eh, tiene eh, el, el libro que va a presentar hoy es A un alguien en algún lugar. Entonces, bienvenida Pau, me da muchísimo gusto recibirte, platicar contigo. La verdad es que, como te has dado cuenta, estas charlas son así, son, salen Perfecto. muy naturales, es para que conozcan tanto los docentes, como los alumnos, como todo el personal que trabajamos en la universidad, eh, que, a qué se dedican y qué es lo que hacen, porque no nada más es tu carrera, todos pensaríamos que Ciencias de la Comunicación, pues vas directamente a un, a lo mejor a una empresa, vas a una parte televisiva, radio, periodismo, tele, etcétera, pero yo creo que Ciencias de la Comunicación va más allá, de hecho te cuento ya platicando con otros maestros, me dice mi querida Lupita, la directora académica, que Ajá. yo de alguna forma me equivoqué de, de carrera, ¿no? Que debe haber estudiado ciencias de la comunicación, pero bueno, <risa> es parte también de lo que me gusta. Entonces, bienvenida, mi querida Paola. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ay, primero que nada, gracias por invitarme. Fui muy feliz porque pues es mi escuela. Es mi escuela. <risa> es claro. mi escuela y, y, y se <risa> siente bien bonito porque pues mi primera presentación del libro del primer libro, pues la hice en el último año de comunicación, entonces es como, ah. como re, remover eso y decir, seguimos aquí, ¿no? Como en la espiralita que avanza y vuelves al mismo punto, pero ya en otro nivel, ¿no? Y eh, Estoy muy feliz y muy agradecida de que me hayan invitado. No. Y, y a nosotros de verdad como institución, como docentes, como parte de la universidad, para nosotros es un orgullo que todos los alumnos se destaquen en algún área con alguna habilidad, porque finalmente es parte de lo que también se transmite, se enseña y sale de, de, de lo que es la Universidad Franco-Mexicana. Y hace ratito que estábamos platicando, antes de entrar en sala, sí, o sea que además de, de bueno, saliste de la, de, regresaste a la universidad y eres docente y aparte eres correctora de estilo. Entonces por ahí te dije, claro, tuviste un excelente maestro. ¿no? que por ahí seguramente nos está viendo y todo, la mayoría lo conoce, que es el profesor Alejandro Merino. Entonces, bueno, no nada más, eh, es, él lo conoce toda la, de todas las carreras, entonces por supuesto que no dudo ni tantito que seas muy buena en esa área este, en la que te desempeñas. Entonces, pues mira. Muy buenos maestros de Lofra, muy muy buenos. Y saben cuánto los quiero. Ay, muchas gracias. Mira, tu primer libro fue Letras Primigenias. Ese fue el que presentaste, el que nos estás contando ahorita, que presentaste en el último año de la carrera. Pero hoy nos vienes a presentar por esta maravillosa tecnología, debido a la situación, ¿verdad? Que es imposible a lo mejor no mencionarla, pero que al, al mismo tiempo es maravilloso poder contactarnos así, ¿no? Tú estás en el Estado de México, yo me encuentro en Querétaro, entonces, mira... Estamos transmitiendo a, y a, a todas las personas que nos ven y a todos los que siguen la página. Y hoy vas a presentar este libro que desde el título, mi querida Pau, me parece súper interesante y a mí, a mí en lo personal me atrapa a un a alguien en algún lugar. A ver, cuéntanos, Pau. Cuéntalo. Ay, voy, a, voy a hacerme a este, autobulling. ay <risa> Antes de explicar y de hablar bonito de mi título, porque a mí también me gustó mucho. Bueno, es más, primero hablo bonito y luego me hago autobulling. Okay. <risa> es eh, que cuando le puse el título, yo dije, Puf, me quedó maravilloso, ¿no? O sea, a un alguien en algún lugar justo porque es como algo muy, muy versátil, ¿no? O sea, era uh -huh. como un alguien sin rostro en algún lugar que ya no existe, ¿no? O sea, el uh -huh. libro está compuesto de muchos personajes, de muchas cartas, eh, y no se ahonda en, en ninguno de ellos, ¿no? O sea, tiene solamente como instantes, cachitos de vidas ajenas en mundos, en un mundo que ya no es, pero que cuando nosotros lo leamos lo vamos a sentir muy cercano, porque pues es, el, es nuestro mundo, nuestra era, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, me gustó mucho cómo quedó el título de a un alguien en algún lugar por eso se me hace así como como encontré el meollo del asunto o sea, okay. digo, no es por autocriticarme el primero pero se escuchaba más como este pretencioso no o sea, yo, la verdad no o sea yo me autoanalizo en esa época y veo letras primigenias y digo, ay, sí me lo volé, ¿no? Ay. Pero sabes que, Pao, Ajá. estás cumpliendo, hace ratito ya ves, platicamos, y estás de alguna manera cubriendo, cumpliendo lo que anteriormente se decía, ¿no? Que eh, una de las tres cosas, o más bien las tres cosas que tiene que hacer un ser humano es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. ¿no? Ahorita ya la última, bueno, ya nos reservamos a lo mejor eh, el decir si sí o sí Falta, no, no, no, no, no. No, no, no. No no, no, no. Sí, Claro, pero eh, esta parte de plantar un árbol y escribir un libro, o sea, creo que la mayoría, eh, bueno, no sean sé los que nos están viendo por ahí, ya están saludando. Los saludamos a todos y también nos gustaría hola. que nos empezaran eh, a. No sé quiénes a son, pero hola, eh. ¿eh? Ahorita te digo quiénes. <ríe> okay. que nos, nos hicieran sus comentarios pero eh, no sé ustedes a lo mejor todos en algún momento sí hemos es eh, querido escribir algo no sin embargo digo no no no no mi intención no es decir que no no se va a poder hacer finalmente hay habilidades para todo hay personas que ya traen esa esa cuestión de la escritura, ¿no? Y, pues, se va desarrollando esa habilidad, se va desarrollando ese potencial, pues, a lo largo de, obviamente, la carrera, a lo largo de, de tener personas que los orienten, etcétera, ¿no? Y Pau, pues, es una de ellas. Entonces, no sé si ya plantaste tu árbol, Pau, pero por lo menos claro dos libros te sí. Tareas. Ah, sí. Sí, no, soy, de hecho, soy la señora de las plantas, no solo los <ríe> planto, los hago crecer. <ríe> Perfecto. Entonces, bueno, ya tienes este, como bien dices, letras primigenias y el título, desde el de título se oye como muy decías eh, acertadamente pretencioso finalmente seguramente es muy bueno obviamente pero ese, Yo que sí a mí, <ríe> a mí en lo personal eh, el título a un alguien en algún lugar a mí a mí alejandra me lleva como a una parte romántica okay. no sé a pensar en algo como romántico entonces a ver cuéntanos de qué se trata tu libro ok esa es una pregunta muy difícil porque Resumidamente, ¿qué van a encontrar en, a un alguien en algún lugar? Eh, van a encontrar cómo funciona el mundo actual, nuestro mundo, visto desde muchas perspectivas, uh -huh. desde muchas caras y abarcando muchos temas. Sí, sí hay temas románticos, o sea, sí, pero también hay temas, no sé, hay cartas de, de una persona hacia sus familiares, de una persona hacia la persona que ama, hacia alguien que odia, hacia el mundo, hacia la sociedad, hacia sí mismo, hacia alguien imaginario, hacia... Eh, así como algo que a, a la persona, en este caso es un personaje, pero pongamos, uh -huh. ¿no? A la persona se le ocurrió y solo quiso como exportarlo al mundo. Entonces, realmente los temas son muy variados. Sí hay, hay amor y desamor, claro que sí, pero también hay... hay pues como cuestiones de nuestra sociedad, uh -huh. hay mucha como quizá rebeldía en ciertos varios textos, hay formas de ver la vida diferente, enfoques diferentes, así como podemos encontrar pues citadinos aquí cansados de la vida, también encontramos a, a lo mejor por ahí a una persona de, de, no sé, que vive en el campo, no uh -huh. eh, personas que se van a otros lugares eh, encontramos también cartas de asesinos, cartas de personas que están en guerra, eh, cartas de personas LGBT, por ejemplo, eh, uh -huh. hay uno, de hecho, es el primero y me gusta mucho, de hecho, este, hay de todo un poco, ¿no? Uh -huh. Bueno, o sea, el, el primero es uno de ellos y me gusta mucho, o sea, hay como de todo un poco y puedes encontrar, eh, pues sí, de distintos temas. Yo creo que lo que tienen en común, digamos, es el color de las cartas, ¿no? Que todo está como... Muy reflexivo, no importa que sean románticas o, o de desprecio o lo que sea, como que todo, lo, o todo lo, lo la mayoría de lo que vas a encontrar aquí eh, tiene este tinte como reflexivo, como plantearte cosas para que quizá, no sé, te fijes en algo que no habías visto, te pongas a, al contrario, a revisar algo que, pues, que ya estaba haciendo ruido en tu cabeza y que no encontrabas como eh, hacerlo fluir ¿no? <ríe> y a ver Pau todo ese ruido del que dices es ruido que tú traes en la cabeza es ruido que has ido eh, recogiendo de a lo mejor personas a tu alrededor, de amigos de familia, de gente con la que has convivido o todas esas cartas todos esos remitentes, todos estos personajes que tú mencionas, salen de aquí de paolo todo todo sí ok, todo sí o sea justamente ahí o sea, ¿en, ¿en qué me inspiro? Pues sí, obvio, en cosas que yo siento o que yo pienso o que yo he vivido, claro que sí. También en las experiencias ajenas, en lo que yo me imagino que otras personas sienten, en lo que yo me imagino así solito en mi cabeza y ya les pongo, no, bueno, un personaje. Eh, pues sí, hay, hay como de todo. O sea, tanto, tanto van a encontrar cosas eh, autobiográficas que probablemente no van a saber cuáles son, ¿no? Como van a encontrar cosas que... que que son de alguien más o que uh -huh. simplemente salieron de, de aquí de la nada, ¿no? <risa> uh -huh. A ver, va, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de adentrarnos un poquitito más a tu libro, que por supuesto, pues no lo vamos a spoiler todo, ¿no? O sea, porque sí me gustaría que leyeras por lo menos una carta pequeñita, ¿no? Pero antes de entrar de lleno a lo que es a un alguien en algún lugar, ¿de dónde surge este amor por la escritura? ¿Cómo descubres tú ¿Y en qué momento que eres, eh, bueno, que, que te gusta transmitir, que te gusta plasmar? Desde hace un momento, no todos, o sea, créeme que yo tengo mil y un cosas en mi cabeza, pero para ahí luego mi hermana me dice, nada más tú te entiendes, porque ni cuando hablas te entiendes, ¿no? Entonces imagínate escribiéndolo, ¿no? Pero bueno, entonces tú, ¿en qué momento descubres esta habilidad? ¿En, tu, en qué momento descubres este gusto y este amor por las letras? Pues desde que era muy chiquita. Yo creo que nací con la pluma en la mano. ¿Sí? La verdad es que sí, desde, desde niña, desde el kinder. De hecho, una de mis teachers, me acuerdo muy bien, ¿no? Eh, mi teacher de segundo de kinder le dijo a mi abuelita, esa niña va a ser escritora. Y tenía razón, mis Anita, si me ve por ahí, sí fui escritora. ¿Sí? Sí, fui escritora. Muy, bien, muy bien, Sí, siempre me gustó mucho. Yo creo que eh, crecí con mucho tiempo a solas. Ok. Con, pues sí, con mucho tiempo a solas yo. Eh, y en ese espacio, pues me gustaba crear, ¿no? Siempre me gustó lo creativo. Eh, bueno, no me, no, me, no me voy porque a mí me dan tantita y acuerdo y yo me, me sigo tú hablando. Síguete, ya, ¿no? tú yo te Soy digo un que realmente chal... se nos acaba el tiempo, no te preocupes, tú puedes... Okay. Soy un chalandante, ¿eh? todo nomás así, no, pues, mira, me sí. silencias y ya. <risa> <risa> este, pues, o sea, me gustaba hacer de todo conmigo misma, ¿no? O sea, crecí de esta manera. Y, o sea, me gustaba dibujar, me gustaba montar museos, eh, yo quería ser santa y monja de, de chiquita, sí, sí, entonces, mm. este, hacía, armaba mi capilla con, con las cortinas y las sillas y no sé qué tanta cosa, eh, no sé, hacía mis películas, este, hacía manualidades todo el tiempo y escribía un montón, por supuesto, o sea, tengo escritos de, de esa edad y, y sí, ¿no? O sea, siempre me gustó mucho escribir y lo que seguí conservando de todo eso y en donde más no sé, como que naturalmente me, me enfoqué, pues fue en la escritura. Yo creo que um, cuando llegué a la secundaria, digo, ya lo hacía desde chiquita, y cuando uh -huh. llegué a la secundaria fue cuando me di cuenta de que en serio era algo que necesitaba, ¿no? De que en serio era algo que no importaba qué hiciera con mi vida. No importaba si me convertía en bióloga, en directora de cine, en no sé, en locutora, en fotógrafa, en lo que fuera. Independientemente de aquello a lo que yo me dedicara como profesión, yo iba a escribir, ¿no? Y pues así fue. No sé, fue como algo natural eh, encaminarme eso, como que fue algo que siempre supe y que luché por conservar, ¿no? Porque creo que es difícil a veces en un mundo que constantemente te rechaza y te juzga. Digo, hoy en día siento que el mundo es mucho más abierto al mundo en el que crecimos, ¿no? Esta generación. Eh, porque yo recuerdo, pues, de adolescente al contrario, ¿no? O sea, eh, yo era extraña y era juzgada porque escribía, ¿no? Recuerdo de, ¡ay, sí! La morra que se cree escritora, ¿no? Sí, ¡ay, qué teta! ¿No? Cosas así. Que hoy en día es como de... Pues, qué padre, ¿no? O sea, o sea hoy en día creo que hay más apertura en eso. Y ya los niños, o sea, los adolescentes, al contrario, celebran como los éxitos de los otros y las habilidades, pero en esos tiempos no. Entonces yo creo que... Y digo, no lo digo por, por mí, ¿no? sino en general para toda esta gente que hace cosas. Eh, yo les mando un abrazo. ¿eh? Porque uh -huh. la verdad es que se requiere de mucha valentía escupirse al mundo uh -huh. sabiendo que estás en un mundo que te rechaza de primera instancia. ¿no? O sea, primera instancia. Es como abrirte camino y es como, bueno, me voy a lanzar, esto soy, esto tengo, quien quiera venir conmigo, bienvenido, ¿no? No, le acabas de dar en el clavo, o sea, esto soy, esto tengo y esto es lo que quiero mostrar al mundo. O sea, finalmente fuiste tú un parteaguas de aguas dentro de todas las personas que están en tu generación. O sea, tú en vez de sentir como la corriente, tú dices, no, o sea, yo así soy, así me muestro y esto es lo que quiero, así siempre he sido. Y finalmente, lo dices bien, esa valentía... Um, podemos llamarle ese amor, esa acepta, ese amor propio, esa aceptación, esa autoestima, esa eh, autoconfianza ¿no? Todo, todo, todo, todo lo, lo, lo que tú quieras agregarle eh, que te fortaleció y que hizo que tú pues, te presentaras tal y como eres, ¿no? O sea, finalmente a lo mejor una adolescente poco común, ¿no? Ahorita ya una adulta que está disfrutando. Precisamente de todo ese desarrollo, de toda esa habilidad que tiene, ¿no? Y mira qué interesante y qué bonito, o sea, porque finalmente para mí eh, los artistas, ¿no? En todo, en todo lo que engloba, o sea, pintores, escritores, escultores, o sea, to, to, músicos, todo, todo, todo, todo. La verdad es que pues tienen una personalidad eh, o características específicas, ¿no? Y finalmente, pues... Es esa ese aventurarse, es esa valentía de decir lo que piensan, lo que quieren, lo que sienten. Y para mí, para mí, la verdad es que, pues, mis respetos. Yo, créeme que yo en mi lado del hemisferio este, está más desarrollado es el lógico, el analítico, ¿no? El, el, el artístico, la verdad es que yo cero cositas, cero escribir, cero, o sea, no, no se me da. Pero eh, el que tú hayas descubierto ese, ese gusto, esa habilidad, Está padre y que, estés, que vayas por el segundo y yo estoy segura que van a ver muchísimos más, porque así como dices, tienes muchísimas cosas que decir. Entonces, volviendo al punto de a un alguien en algún lugar, que te inspiró a inscribirlo? Porque son muchos temas los que tú dijiste ahorita y la verdad, estamos hablando de una eh, cuestión actual, de un contexto actual, ¿no? O sea, seguramente... Eh, a lo mejor las cartas que tú escribes no tienen nada que ver con las que pudo haber escrito una persona en los años 60 o 70, No sé, ahorita nos vas a, tu, a tu explicar. Pero ¿qué te lleva a escribir todas estas cartas con estas diferentes temáticas? Voy a echar chal otra vez, voy a echar la guaguara, pero es que esta es... Eh... ¡Qué buena pregunta, Ale! ¡Qué buena pregunta! ¡Ay, qué bueno! Me encanta esta entrevista, me está encantando. Este, eh... Es que nadie me la había preguntado como así, tal cual, o no sé, no sé. pero bueno, ahí, ahí, ahí uh -huh. voy. <risa> eh, resumidamente, lo diría, ¿qué me llevó? Pues la vida. Ahora vamos a, a poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Okay. Eh, siento que en esto que voy a decir hablo por toda mi generación, no lo sé. Uh -huh. Quienes me vean de mi generación, si no, corríjanme. Y no solo por la mía, sino incluso por los que están eh, antes de nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, no, no demasiado antes. Medio antes, ¿no? Okay. Como <ríe> eh, yo. Okay. Ajá, sí, exacto. Sí, sí, porque ya, pues hay otros que ya se quedaron en su época y es normal, ¿no? Pero de los que estamos viviendo esta actualidad y todo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que el mundo ha cambiado con un ritmo exageradamente acelerado. Que eh, a veces nos echa la culpa a las nuevas generaciones de de cómo somos o cómo no somos, pero la verdad es que no se ponen o no nos ponemos a pensar en que ser de otra forma está muy difícil porque no tenemos esas posibilidades. Hay otras a cambio. no uh -huh. ¿Y qué me pone escribir esto? Pues que vivimos en un mundo caótico en el que es difícil hallarse a uno mismo, en el que se siente todo intensamente, pero así como intensamente se siente sabe uno y crece con la idea de que todo se puede perder. Wow. No hay nada, no hay nada asegurado, no hay nada, no hay un futuro palpable. Creo que vivimos en un mundo efímero, rápido, que no sabemos bien, no, o sea, totalmente incierto, ¿no? No, no sabemos a dónde va a llevar. No, o sea, no podemos confiar en nada más que en el presente, en nosotros en la gente que consideramos de los nuestros y en nuestras acciones. Creo que ya no somos una generación de puros sueños, ¿no? O de puro de, ¡ay, si le voy a echar ganas para conseguir tal! Sino que realmente no tenemos otro anclaje más que el hoy, ¿no? Como, no sé qué vaya a pasar mañana, porque toda mi vida he crecido viendo que no lo puedo saber. Que cuando yo lo pienso, cambia. Que no tenemos nada escrito y nada palpable. Entonces, Creo que es eso, ¿no? La incertidumbre, pero aún así como las ganas de seguir, ¿no? O sea, las ganas de, bueno, no sé qué va a pasar mañana, no tengo idea. Volvimos a la, a la era de los cavernícolas, ¿no? Que no sabía si mañana se iban a morir o no. No lo sabemos. ¿Pero qué tengo? El hoy. Y el hoy, me, me, pues me dice esto, hoy siento esto, hoy odio esto, hoy me encanta esto, hoy quiero decir esto, hoy quiero cambiar esto. Ahora sí que como Fox dice, hoy, ¿no? Oy. <risa> Oye, pa, y digo, y aparte me encanta tu energía, me encanta esa pasión que transmites al momento de estar explicando y qué interesante todo lo que estás diciendo, porque finalmente <risa> me dejaste ahorita con el wow, porque sí, así como viven intensamente o como se vive intensamente, así se acaba, ¿no? Y, y, y el cambiar de manera continua y tan rápida me lleva entonces a preguntarte, si tú en este libro quisiste como plasmar lo que estás diciendo ahorita, el hoy, o sea, esto sentí hoy, este día tal, no sé si llega mis fechas, ahorita tú me dices, las Acá. cartas, entonces, este día sentí esto, y estaba pasando esto, y sucedió esto, y eh, que es completamente diferente a lo que se pudo haber vivido eh, hace años, y a lo que se pueda vivir en unos cuantos años, entonces, digamos, corrígeme, o tú, tú extiéndelo un poquito más, que lo que quisiste con este libro, uno de los objetivos es como dejar una huella o plasmar, Precisamente esta etapa, esta, esta era, este tiempo en el que tú estás viviendo aquí y ahora? No solo yo, sino todos. O sea, porque justo eh, es como ser camaleón, ¿no? Como ponerse la piel de muchos, pero justo como tú dices, es como reflejar este mundo de hoy, ¿no? No importa si es la, mi cara o la cara de la persona que lo esté leyendo. O la cara que la persona que esté leyendo le ponga de alguien más, ¿no? O sea, pueden ser muchas caras, hay muchas, muchas caras aquí. Uh -huh. Pero justo, todo nos lleva así como de, esto lo he pensado, o esto lo he vivido, o esto lo he visto. Todo lo que vayan a ver aquí, lo hemos visto porque es muy de hoy, ¿no? Justamente de hoy pasó esto, hoy recordé, hoy quiero, ¿no? Uh -huh. Como, sí, muy hoy, hoy, es lo que se refleja, ¿no? de este pensamiento de hoy, que se tiene en esta era, pero visto pues por, por personas del futuro. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si vas escogiendo una, una de las cartas, a lo mejor la que te llame, o alguna al azar, no eh, okay. para que nos vayas compartiendo lo que la buscas, voy leyendo los saludos, porque hay muchas personas que te están saludando aquí. Ay, qué bonito. Mongebra te manda saludos, Ami Vélez buenas tardes. Mar Mendoza también nos está saludando. Um, Luis Martínez, Charlie Olivares, um, Lisbeth. Bueno, son, son todos los que te mandan. Este, ¡Hola! Los que están mandando saludos. Buenas noches, Adrián. Por aquí hubo un comentario. Déjame buscarlo porque están llegando muchos comentarios. Buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos, chicos, pero por aquí hay alguien que puso un comentario. Adriana Duarte dice, gran escritora Paola, felicidades. Muchas gracias. Uh, Doris, buenas tardes, ¿cómo estás, Doris? Uh, de, nos pregunta María Benaza: ¿de dónde surge la idea de escribir este libro que te inspiró? Bueno, era lo que, estaba, pues, lo que estabas comentando. Uh -huh, uh -huh. donde se dirigió el plasmar el que Pau pueda compartir lo que ella piensa y todas las personas de su generación con respecto a la época en la que, está, que se está viviendo ahorita mm. ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí lo había visto pero ya se me perdió Pau Sí, claro que es sí, estoy presencia. de acuerdo con Shobu Esteves Se le nota la pasión y el amor a la escritura y a la vida misma ¡Wow! ¿Eh? por eso? ¿Quién dijo eso? <risa> Shobu Esteves dice eso ah, Muchas gracias niña Muñoz, la escritura es el arte más hermoso de todos Yo creo que sí, bueno, de, de, hay cuestión de gustos pero sí tienes razón eh, Muchas felicidades por cumplir tus objetivos, te dicen aquí A ver, eh, Jorge Espegro nos dice ¿Cuál es el mejor momento para escribir? Cuando tu cerebro te empieza a escupir las palabras, <risa> es que a veces pasa, ¿no? Puedes estar haciendo que sea, vas caminando bajo la lluvia, o estás lavando los trastes, o estás en el baño, y de repente tu cerebro empieza así, o se imaginas el momento, ¿no? Que sí pasa, estás en el baño cómodamente y de repente tu cerebro, en las altas montañas, se iluminaba Y te todavía sí a veces sí, claro. pasa eso okay sí, claro sí o bueno ese es un ejemplo muy burdo pero sí pasa muy muy o bien. bañándote o les digo no sé haciendo cualquier cosa y de repente el cerebro es como de tengo una idea te la voy a decir ahora y tú oye pero espera estoy en, estoy no sé estoy en una reunión con mis amigos déjame me tomo mi pulque y el cerebro okay, no sí, ahora sí. Sí. pero ahora o sea, finalmente los artistas traen así como otro chico otra cuestión y, y, y como dices en el momento y cuando se ocurra muy padre Pau Cintia Muñoz también te dice en verdad muchísimas felicidades por este gran logro has cumplido el sueño de muchos que escribimos sí, sí, sí. es muy bien Mari Linares dice creciste rodeada de amor de tus abuelos tu tía y tu madre ah, no, es mi eres mami el que quería, eres el que quería encontrar para que veas quién te está viendo Ok, te mandan muchas felicitaciones. Este, muchas, muchas felicitaciones. Mira, aquí, maravillosa respuesta a lo que estabas diciendo. Muy bien. Ok, pues a ver, Pau. Um, ahorita te dejo esta pregunta. Ok. Porque creo que es importante que primero nos leas un ratito y ahorita, a ver, voy a guardar esta pregunta para hacértela ya después de que leas lista. ¿Ya tienes tu carta? Eh, a, compartir. a ver qué tanto me tengo que tardar porque tengo tres opciones una muy larga, bueno no tan larga pero una algo larguillo eh, otra no tanto y otra pequeña <risa> eh, digamos que la que no tanto digo, finalmente leerla no creo que te tardes mucho eh, porque bueno de alguna manera dura más o menos un poquito menos de una hora podemos durar por aquello de los tiempos para subir a redes sociales ya sabes ¿no? pero okay. tú échale, tú échale ah por. bueno tengo otra pregunta Perdonen, este, personas que nos están mirando, pero este, en mi libro yo hablo muy así como va. Eh, ¿Puedo leer cosas, eh, textos que contengan palabras altisonantes o mejor otro tipo de texto? Mm, mira que eso no lo preguntamos, pero no me quiero ver, este, como dijiste, tú hace ratito, puritana y demás, pero vamos a omitirlo. Vamos a omitir okay. otra. No sé si tengas a lo mejor una. Y me van a disculpar lo que nos están viendo, pero pues la, aquí tengo el honor de entrevistar a la escritora. Entonces, algo como de amor, de desamor, no sé. Como que me ¿Algo la... de amor, de desamor? Ok. ¿Vale? A ver, déjame busco entonces, a ver. Ñam, Ñam, Ñam, Ñam, Ñam, Ñam. vamos a comercial. Ok. Um, tarán, tarán, tarán. <ríe> a ver, vamos a leer esta. Um... Ok, la 25, página 25. Este texto se llama Resanador en las paredes. Y empieza así, con una notita antes de empezar. Para todo cuerpo hay alas, aunque esté roto viejo. Crecer no significa olvidar. Empieza texto. Escucho los carros de fondo. Se cuela el sonido agolpado del aire pasando rápido junto a mi hombro. Y las hojas están meciéndose como si la vida no llegara a detenerse para ellas como lo hace conmigo. Al tiempo que, to que, que sorbo de mi tella frío, nuestro quiebre me repasa el dorso como si fuese un puñado de hielo y entonces todo el viento para y los carros del fondo se vuelven un sonido hueco. ¿Por qué no pudimos estar juntos? Es algo que me pregunto cada vez que hay una tarde como esta y que yo me encuentro afuera caminando por las calles mojadas. Me lo pregunto y también a ti. Porque se me antoja absurdo, un par de fulanos que se quieren y que están colgados el uno por el otro, pero que se odian cuando se tienen y cuando no se tienen, también. Y sin embargo, en los momentos de calma, cuando rociábamos con luz nuestra planta y brincaba tu espalda para jugar al monstruo, sé que los dos nos sentíamos libres, como si no existieran las fronteras por ningún lado, como si el tiempo fuese infinito y todo valiera la pena por un instante. Ahora debo aprender a caminar distinto. A llevar una vida sin ti supongo que habré de ensayar tus faltas para lograrlo tantear las costras que tengo adheridas al sueño por todas esas veces en que te abracé para volar contigo y me tumbaste porque no querías que te salvara empezaré a sustituir la parte tuya que perdí y a rellenar el hueco con algo no debe ser tan difícil tal vez ni siquiera note la diferencia te contaré algo cuando mi papá aceptó firmar el divorcio mi madre tomó sus cosas y se fue a otro lado y una de esas cosas era un cuadro andino que había pintado para él. Mi papá se obsesionó tanto con el agujero que dejó el clavo, que cuando estaba en la casa no lo dejaba de mirar. Y entonces supe que ese agujero se había convertido en el agujero. Para acabar con su martirio, traté de taparlo con una foto de su familia, pero él la odiaba tanto, a mi madre, que no quería poner nada ahí, porque decía que poner una nueva cosa le daría poder. Un día... Por fin lo encontré tapándolo con un taquete de madera. Luego lo cubrió con resanador blanco y lo pintó cuando estuvo seco. Creí que iba a poner algo, pero no lo hizo. Pasaron años. Ahora ni rastro hay del agujero, pero papá sigue mirando el cuadro faltante. Supongo que es un empate. Resanador, uno. Recuerdo de mi madre, uno. Logró tapar el agujero, pero nunca pudo tapar la ausencia del cuadro porque se rehusaba poner otra cosa y estoy seguro de que sigue preguntándose por qué mamá ya no está ahí espero que eso no me pase te cuento todo esto porque puede que intente taparte pero sé que volveré otra vez a ti una última vez aunque ya todo corre mucho riesgo de irse al y entonces sí, ni quien nos salve ni quien se acuerde siquiera de que tú y yo estuvimos juntos tanteando palmas y dándonos besitos en público nada de eso aún así, sabes Sigo pensando que no me voy a arrepentir, aunque me quede con espacios vacíos, yo a la herida le enfrento con tal de que me deje hacer con el cuchillo lo que se me dé la gana. Prefiero vivir todo lo que se pueda contigo, ahora, justo ahora, porque no sabemos qué pueda pasar mañana, aunque ambos nos digamos que tenemos reservado el futuro para el otro. Porque prefiero saber desde este momento de cierto que quisimos ser unos otros y que siempre lo haremos y que seguirán pasando los años y llegarán nuestros últimos días y nos seguiremos preguntando por qué no pudimos estar juntos. Y sé que al final voy a sonreír y lo voy a saber, que fue por eso, justamente por eso, porque yo preferí estar 15 minutos contigo y darnos todo ahí que esperar toda una vida y entregártelo a cachitos. Ese es el texto de rezanador en las paredes. Wow. ¿Me tienes que hacer llegar tu libro? ¿Qué les pareció? Estamos. Mira, aquí estás recibiendo muchos comentarios. Ay, qué padre. <risa> Déjame, igual, mira, wow. Um, eh, por aquí otra vez lo perdí. Felicidades, Pau, Eres la mejor. Oh. Que lea así. Dice que leas así como es, por favor, sin censuras. Híjole, Veré, yo creo que te vamos a conseguir una eh, lectura privada con, <ríe> con sí. Pau para que la Yo de normal sí lo leo así, pero <ríe> no sé. Estamos en el horario infantil. Qué bonita <ríe> personalidad. Si así está plasmado en el libro, dan aún más ganas de leerlo. Claro. Ay, gracias. Sí. Bravísimo. Eh, Amy nos dice, ya lloré, híjole, yo me quedé igual con las ganas, hermoso, Ay. hermoso, texto, me emocionaste mucho, o sea, a todos les gustó, la verdad es que sí, desde el inicio, a te, a Paz, me gustó mucho, Pau. Ay, gracias, Ay, me van a chivear. ¿no? <risa> Mira, quedé que así, sí, todos te están felicitando, muy bien, muy, muy, muy, muy bien, gracias. ¿Qué sientes? Al leer tus textos, al escuchar todas estas palabras, al darte cuenta que sí estás llegando a las personas. Porque creo que uno de, de, de esos, además de obviamente tú dar a conocer o decir lo que eres, lo que sientes, eh, el presentarte por medio de todos tus escritos, pues finalmente el escuchar que sí estás atrapando a las personas, que sí les gusta, ¿qué se siente, Pau? Tú desde el lado de la artista, ¿qué se siente? No, pues hermoso, <risa> mucha satisfacción, te da esperanza, te hace sentir menos solo, en eh, primera no. hablando de como cuestiones eh, egoístas, ¿no? O sea, te hace sentir menos solo y te hace eh, pensar que todo puede mejorar. <risa> y, y en el sentido como más trascendente, que es lo que a mí más me, me llena, es como a lo mejor me voy a escuchar bien, bien este, ególatra. Pero bueno, yo digo las cosas como van, ¿no? Uh -huh. yo, yo, yo siento que todos venimos a este mundo a dar algo. Que si no lo damos, no estamos aprovechando nuestra vida. ¿no? Uh -huh. Y para dar algo tenemos que saber quiénes somos. Digo, todo el tiempo estamos cambiando, pero tenemos que conocernos al menos del núcleo, ¿no? Uh -huh. Y pues yo considero a mí misma, y viene la parte de bola atrás, eh, pues considero que, tenga cosas, que tengo cosas valiosas que aportar, ¿no? Yo, o sea, siento que, no sé pues que así como todos, mi camino está en esto, en otras cosas también, pero bueno, en, en, en las letras, y siento que hay cosas que pueden ayudarle a otras personas a, a, a mejorar su vida, o a ver cosas que no habían visto, o entender mejor cómo funciona el mundo, cómo funcionan ellos mismos, cómo funciona una persona querida. Entonces, por eso siento que es algo valioso, y saber que les gusta me hace sentir que trascendí. O sea, yo siempre he pensado para conmigo misma, insisto, o sea, por supuesto que todos los artistas tenemos un egote y por supuesto que me gusta que, que conozca mi nombre y todo, pero sí lo he llegado a pensar desde hace muchos años, que si en algún momento de la vida, eh, pues mi nombre no es recordado, ¿no? O sea, si se llegara a olvidar mi nombre y no saben, eh, pues quién escribió qué o qué dijo, pero mis ideas o las sensaciones que transmite prevalecieran. Eh, mi alma estará feliz en donde quiera que, que esté, ¿no? Entonces, Fíjate es que no eres igualatra y dijiste algo bien lindo y bien importante. Creo que todas las personas, Pau, y a lo mejor tú vas a coincidir conmigo, todas las personas tenemos algo valioso que dar. Todos, uh -huh. todos, todos tenemos algo que dar. Primero, tenemos que encontrarlo nosotros mismos. Uh -huh. Una vez que lo encuentras, aceptarlo, porque hay muchos, a lo mejor, o vemos muchos que lo tenemos y no lo aceptamos. Ya una vez que lo aceptas, lo trabajas, lo desarrollas y lo das. Entonces, pues tú desde chiquita, ya nos contaste ahorita en un inicio, desde chiquita se te dio, lo descubriste, lo aceptaste, lo empezaste a trabajar y he aquí los resultados. Y además, no nada más la forma en la que escribes, la forma en la que lo lees, la forma en la que lo transmites, que la, la, la, la verdad, la mayoría de los, de los, um, hoy, de los comentarios... Eh, van en sentido en eso, ¿no? Que se nota tu pasión, se nota tu amor, se nota ese gusto, esa personalidad. Eh, la verdad es que yo estoy disfrutando mucho. Esto ya vi la hora. Yo también pero... estoy muy contenta. Aquí, aquí te preguntan qué autores... Bueno, antes de preguntarte. Eh, este es un pedacito, nada más. No podemos, obviamente, leer muchísimo porque el tiempo nos come, pero este es un pedacito para que vean la calidad de eh, trabajo que tiene Paola, orgullosamente egresada de la Universidad Franco-Mexicana. Obviamente ella tiene ese, ese don, tiene esa, esa habilidad, tiene ese amor y esa pasión, y la verdad es que qué bueno, me da muchísimo gusto que lo hayas podido eh, pues presentar y plasmar y desarrollar más ampliamente dentro de lo que es la universidad. Finalmente aprovechaste muy bien todo, todo, todo lo que se acercó a ti para que puedas cumplir tus sueños Paula, la verdad es que muchísimas felicidades yo digo, tenía el gusto de conocerte trabajé, bueno, estuve en contacto contigo por cuestiones de la obra, cuando nos vimos allá pero realmente no tenía el gusto de conocer el trabajo en las letras el trabajo en la escritura y la verdad es que quedé súper complacida y quiero mi libro, lo repito, quiero mi libro acá ¡Ay, año. claro que sí! ¿Cómo? A decir. Y autografiado, por favor Le mando un mensajito ¡Sí, claro, claro que, que sí! sí. Hola a todos cosas... los que quieran, pues nada no, más mándenme mensaje, pero este... Sí, porque es lo que preguntan, ¿en dónde lo pueden conseguir? Si quieres ya al final lo comentamos. Ándale, sí, sí. Si preguntan algo súper interesante, ¿qué ver. autores, qué escritores son tus favoritos y te han inspirado a lo largo de todo esta, este proceso como escritor? Ok, yo creo que esa es una pregunta difícil bueno, sí, sí, o sea, obviamente tengo como mis preferencias, por ejemplo, me gusta mucho un escritor que se llama Patrick Rothfuss eh, en su momento Benedetti me, me, me encantaba digo, ahorita lo sigo apreciando muchísimo porque pues me formó cuando era más chavita no y yo claro. tengo mucho cariño eh, me gusta un autor mexicano que de hecho eh, vive, es actual que se llama Emilio Rojas Busquen, pequeño hombre, está muy bueno este... Gibran Jalil me gusta mucho, uh -huh. Rabindranath Tagore es muy bueno también. Eh, ahora sí que puedo decir muchos, me, me, soy muy plural en ese sentido, no puedo decir específicamente como, ah, este autor y de estos me inspiro y así, porque no lo tengo muy claro, o sea, sé obviamente como todos, que todo el tiempo estamos absorbiendo cosas, Uh -huh. pero no las tengo muy en claras, no es algo que me pregunte seguido, ni es algo, nunca he tenido como un rastro específico a seguir, ¿no? Nunca uh -huh. he sido como, ah, yo quiero escribir como ese o como esa, es como... no, uh -huh. como fluye, pero sí, obviamente, pues como todo ser humano tengo muchas influencias, nada más que no las sé como detectar <risa> precisamente. <risa> okay. Aquí Pau también te preguntan, ¿qué género literario es el que más disfrutas?, el que este, más te gusta y que de alguna manera es el que tú plasmas, ¿no? Ok. ¿Cuál es el que más disfruto yo? Mm, me gusta mucho la narrativa. Uh -huh. Curiosamente, digo, yo no he publicado novelas, sí he escrito algo por ahí, pero todavía no sale. No, no hablaremos de eso porque todavía no existe, ¿no? <risa> todavía no existe como debería de existir. Okay. Este, me, me gustan mucho las novelas. Pero, eh, paréntesis, porque mucha gente piensa que las novelas este, son románticas. O sea, como que mucha gente tiene la idea de que las novelas es sinónimo de telenovela de, de, de, de Televisa, ¿no? <risa> y nada que ver, nada que ver, gente. No, no, no, no, no, no, no. Una novela es simplemente una historia larga que puede tener muchos personajes y que pues es eh, algo ficticio. Pueden haber novelas de terror, como Stephen King escribe novelas. Uh -huh. ah, Stephen King escribe novelas. Uh -huh. este, pueden haber eh, novelas eh, como de tintes científicos, eh, de ciencia ficción, de realismo mágico, etc. ¿no? Hay novelas de todo tipo. ¿Qué me gusta a mí? Eh, igual soy pluralona, pero me gustan las novelas con cierto toque a lo mejor, mmm, o de ciencia ficción o de magia, no, de cierto tinte, no demasiado fantasioso, solo como cosas que se mezclen con, con la realidad, o sea, que se vean como tangibles y creíbles, y que traten de muchos temas, no, no son mucho como de novelas románticas o cosas así, mm -mm. más bien me gustan como más de aventura, que a lo mejor sí involucran varios aspectos de la vida, pero no se enfocan como nada más en eso, sino que te abren como para preguntarte cosas o decir, ay, qué bonita reflexión del mundo, ¿no? <risa> ok, muy bien. Pau, para ir cerrando un poquitito, porque aunque no lo creas, se nos fue rapidísimo el tiempo. Sí. <risa> ¿Cuál es el mensaje o cuál es, eh, qué es lo que quieres transmitir? Uh -huh. eh, es una pregunta diferente a la que te hice en un principio. Uh -huh. eh, con este libro, o sea para todos los que te están viendo ahorita, para todos los que te están siguiendo todos los que te felicitan y que aquí siguen llegando los mensajes de está hermoso, me encantó, me atrapó eh, <risa> me encantó el texto, quiero el libro ahorita les decimos dónde lo pueden conseguir ay qué emoción es, ¿dónde <risa> comprar el libro de, te admiro mucho bueno, están llegando todos estos mensajes ahorita ya, ya me van a alzar me van a hacer que me huele <risa> ¿Qué quieres? ¿Qué les dices a todos esos eh, lectores, a todas estas personas que te están siguiendo ahorita, a los que ya te conocen? ¿Qué quieres transmitirles con tus obras? ¿Qué quieres? ¿Qué huella quieres dejar? Ah, qué buena pregunta. Ok. Son muchas cosas, pero si pudiera resumirlo en algo pequeñito, yo creo que sería uno. Siempre hay más caras de la misma cosa de las que vemos. Y dos, a veces te tienes que hundir hasta el fondo y embarrarte del lodo y quedarte ahí, porque a veces en el fondo se encuentra el impulso para subir. ¿no? Entonces, muchas veces cuando sientan que ya no hay salida o que ya no hay formas de, de hacer las cosas y que ya todo está perdido, eh, a veces en vez de, de seguir luchando, lo que sea, déjate caer. Llega hasta el fondo, embarrate con el lodo. Dormíte un poco y luego di, bueno, vale, ya estuvo, Para arriba, ¿no? <ríe> Creo que ese sería un, resumidamente el mensaje que me gustaría dar. <ríe> y finalmente en cada uno de tus textos, cada uno de nosotros vamos a encontrar con que nos identificamos, ¿no? uh -huh. La verdad es que me dejaste a mí igual que a todos. Como te dije, wow, yo pedí, yo pedí el tema. Me queda clarísimo. No interpreten por qué, pero pedí el tema. Y la verdad es que me gustó mucho desde el inicio hasta el final. Okay. Pau, muchísimas gracias. Antes de despedirnos. No. Gracias. ¿Qué, ¿En dónde podemos conseguir tu libro? Eh, ¿Cómo se adquiere? Cuéntanos todo. OK. Lo pueden adquirir en la página de El Gato Tuerto Ediciones, que es mi editorial. No sé si se ve, pero... Eh, okay. Bueno, aparece al revés, aparece en, espe en espejo, pero bueno. Ahorita los ponemos en los mensajes ahí en la página de Facebook. Pido que pongan el, el, la liga donde lo pueden El Gato Tuerto. Perfectísimo. Puede ser ahí, puede ser conmigo directamente y pues obvio, ya yo, yo se los autografío. Eh, también están en Mercado Libre. Eh, okay. Próximamente estarán en Digital, en Amazon y en Google Play. Bueno, en Amazon Kindle y en Google Play. Pero todavía no están listos, ahí ya estarán pronto. Sí. Ahorita es nada más como tangibles. Eh, conmigo, en Mercado Libre o con el Gato Tuerto Ediciones. Ok. ¿Quieres dejar algún correo, algún teléfono, algún dato para que se pongan en contacto contigo? Sí, sí, sí. Este, Mi correo eh, casi no lo pelo. Entonces mejor mi número. porque okay. Es eh, 5514 catorce. 90, 95, 98. ocho. Ahorita, ahorita se los ponemos, lo voy a repetir. 55, 14, 90, 95, 98 es en donde pueden comunicarse con Pau para eh, que ella les diga cómo, dónde pueden conseguirlo. Ya les dijeron en Mercado Libre. Este, Yo lo recomiendo más así como de forma tangible. Digo, está padre tenerlo en las plataformas. Eh, sin embargo, bueno, eh, yo, yo, yo en lo particular disfruto más el libro así como a la antigüita. Entonces, eh, bueno, con ella lo pueden adquirir. Pau, no me quiero despedir de ti sin de verdad eh, darte algunos de todos los mensajes. La mayoría dicen felicidades, Enrico Giordano, Jesús Franco, muchísimas felicidades, Katia Carmona, felicidades, um, mucho éxito, gracias por tus textos, felicidades, felicidades, déjame ver quién más dice. Um, tu mami bien bella está súper orgullosa y creo que es importante también que lo mencione a este, Mario Linares muy bien este, la verdad es que felicidades señora Mari tiene una hija súper talentosísima bueno ya lo, esto ya lo leímos mm, mm, mm. felicidades, mucho éxito te admiro mucho Pau felicidades por tu libro tan bello muchas felicidades, pues así es la mayoría Pao. ya Ay, eh, cuando gracias. te metes a la página y veas el video vas a encontrar todos estos mensajes, todos eh, la verdad es que están muy muy orgullosos, te mandan felicitar y les gustó muchísimo el texto. Pau, no sabes de verdad, se me pasó de volado tristemente Sí pero, es de... Qué padre eh, de verdad, de verdad, de verdad dice que eh, lo que te voy a decir ahorita lo, lo comparten todos los directivos y maestros que te conocen estamos muy orgullosos de ti la verdad sí. es que eh, el hecho de que una ex y lo digo como exalumna porque sigue siendo Comunidad Franco, eh, tenga estos alcances, ya lleves estos dos libros y por ahí también tenemos muchos otros exalumnos que verán, los iremos presentando, pero Pau es de nuestras generaciones más cercanas, ¿no? Es de una generación, eh, dame tu generación Pau. Eh, 2012-2015. Hace unos añitos, entonces la verdad es que esa pasión, ese amor, esa personalidad que ustedes dicen, la puso todos los días en sus clases, en todas las actividades, y de verdad es una niña muy, muy, muy talentosa. Y nosotros, como directivos, como universidad, estamos muy, muy orgullosos. Entonces, Ay, gracias. Eh, te, te agradezco mucho. Soy es roja, no se ve, pero estoy roja. Te queremos agradecer, felicitar y yo sé que no va a ser la única vez que te tengamos en un como tú por sabes, seguramente nos sigues, vamos a estar presentando, eh, les quiero recordar, vamos a estar presentando eh, a varias personalidades, eh, eh, a varios maestros, varios docentes, va a haber muchas sorpresas por ahí en donde van a poder conocer un poquitito eh, de todo lo que esta eh, universidad ha trabajado a lo largo de sus 40 años, por ahí ya nos vamos a ver la próxima semana con muchas sorpresas. Y no olviden también, aprovecho para comentarles que tenemos ya nuestra página oficial en YouTube, para, en donde van a poder ver también este video, no nada más en lo que es la página de Facebook. Entonces Ay, bueno. pueden buscar la página de la Universidad Franco-Mexicana, la oficial en YouTube, por ahí en la página de Facebook, se las vamos a poner para que se suscriban, sigan, y vean y puedan ver todos los videos que, y todas las cápsulas o todo el material que nosotros vamos a estar presentando. Y no va a ser la única vez porque no nada más vas a presentar libros. Eh, se me antoja como para un debate, como para una cuestión. De ahí cosas por favor, me, me encanta contigo. debatir. Sí, sí, sí, por ahí vas a ver que va a haber nuevas cosas y pues agradecer a todos los que están escribiendo, a todos los que siguieron la, la, la transmisión y pues muchísimas felicidades mi querida Pau, de verdad disfruté mucho este ratito contigo. Ah, Me lo Me encantó. Muchas gracias. Felicidades por tu libro. Y te mando ahorita mi dirección. Bebeto. Sí, si no, nos ponemos de acuerdo. ¿Me mandas mensajito? Claro que sí. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos, Pau. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima semana a todos. Que pasen linda tarde. Bye. Muchas gracias.